bueno saludos soy Rael Manguera en esta hora les traigo una nueva página que en la cual acabo de inscribirme y sirve para ganar dinero se la voy a mostrar el nombre de la página es eh, Todboss Eh, la inscripción de la página eh, la inscripción a la página es muy sencillo muy fácil ustedes lo pueden hacer simplemente iniciando sesión en, en Facebook Gmail o en eh, en otra en otra red social eh, únicamente lo que tienen que hacer es subir videos publicar fotos y eh, compartirlos en Facebook en mi caso tengo muchos vídeos aquí de YouTube y ya comenzó a generarme ingresos. Pero no tengo seguidores todavía, eh, no he solicitado que me sigan. Porque la, simplemente eh, la estoy probando primero para ahora sí recomendarla y pedir que me sigan. Bueno, esta es la página, ustedes simplemente escriben en Google eh, Top Boost y automáticamente le dan clic en in iniciar eh, le dan in iniciar sesión y luego eh, inicia sesión en facebook o en gmail y le dan conectar y se registran y listo es muy sencillo eh, no creo un vídeo de cómo registrarse debido a que no le vi pues mucha ciencia bueno eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten y que la pasen bien si algo me comentan en la descripción del video y yo les estaré respondiendo Hope. Oh.